Bien, vamos a hacerle un constructor para recibir las dos cosas.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 Si son, son iguales, si tienen el mismo nombre y eh, la fecha de creación. Sobrecargo el distinto también. Acá nada nuevo, sí. Me pide crear dos clases más: equipo eh, fútbol. Hereda de Equipo y otra clase más que es Equipo vasca Bien, a este tipo Bien, ahora sí, voy a ir a la clase torneo que me pide que sea una clase genérica. Voy a crear un constructor para mostrar algo. Sí, yo por ejemplo podría tener esto independientemente del ejercicio, no es parte del ejercicio. Solamente un ejemplo, ¿sí? Podría tener un atributo de tipo T, que es este tipo que dijimos que vamos a reemplazar por un tipo de dato real cuando instanciemos esta clase, cuando queremos un objeto de esta clase. Ahora podría, yo, por ejemplo, tener la necesidad de eh, ese atributo de tipo T... Necesitar inicializarlo con el valor por defecto, o necesitar, mejor dicho, el valor por defecto de ese tipo. Pero como yo no sé en este, en este momento, hasta que no instancie la clase, de qué tipo va a ser esa T, hay un, un operador que es, eh, se llama así, default, y que eh, yo le puse un tipo de dato y me devuelve el valor por default de este tipo de datos, ¿sí? Si es, por ejemplo, un entero o un struct numérico, me va a devolver 0, si es booleano, false, y si es un objeto, lo que va a hacer, va a llamar al constructor público sin parámetros, ¿sí? Al que llamamos habitualmente constructor por defecto, y me va a instanciar este objeto, ¿sí? va a invocar ese constructor eso es algo que me, me quedó colgado me olvidé de mostrárselos eh, cuando di la, la explicación ahora sí, volvamos a la programación habitual sí, lo repito si yo necesito de alguna manera el valor por defecto de este tipo Sí, yo no sé cuál es, qué tipo de dato este no lo sé y no lo voy a saber hasta que no instancien la clase torneo entonces este operador default me devuelve el valor por default de este tipo de datos que yo voy a especificar en, eh, entre los paréntesis si es un numérico, por ejemplo, un entero, me va a devolver cero. Si es un decimal, me va a devolver cero. Ahora, si es un objeto, por ejemplo, de tipo persona, cuando yo eh, en, el, en el main, cuando instancie esta clase o en otra clase, no importa. Vamos a hacerlo acá. Clase a. Eh, cuando yo quiera. Eh, cuando yo instancie esta clase de torneo, sí. Tengo que especificar el tipo de dato, por ejemplo, C no sé, persona. Sí, yo no conozco el, este, este dato, no lo conozco hasta que en un instancio. Entonces, dentro de la clase, si yo necesito acceder al valor por defecto de un tipo de dato, o en este caso que es un objeto, este operador default lo que hace es invocar al constructor público sin parámetros al que nosotros llamamos constructor por defecto. ¿Sí? Default, en este caso, en este caso que torneo es, eh, va a trabajar con el tipo de dato persona, bueno t va a ser persona, entonces este default va a llamar al constructor por defecto de persona. Si fuese un entero me va a devolver el valor eh, por defecto de eh, ese tipo de data. Ahí quedó más claro González, sí, eh, lauta no sé si sí quedó más claro, ahí. ¿Por lauta la yo? Lauta, otro lauta. Otro lauta.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 ¿Torneo? ¿Un booleano? No sé. Vamos a probar.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 Y ahora eh, me dice datos del torneo y de los equipos participantes. ¿Tengo algún método mostrar acá? No.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 equipo básquet, equipo fútbol, equipo de, no sé, volei. Fíjense si yo eh, quiero hacer, por ejemplo, item.ar, si acá tengo, vamos a, este dato, hacerlo público. Si puedo accederlo desde cualquier lado. Si yo quiero hacer nombre. Falla, no falla, mira, que inteligente. Vamos a probar cuando lo ejecutemos esto: funciona. Una cosita. Claro, ven, ¿eh? fíjense, si yo no, no, no hago esta restricción, que es lo que quería mostrar que pasara, si yo no hago esta restricción, T puede ser cualquier cosa. Entonces, como T puede ser cualquier cosa, este ítem puede ser cualquier tipo. No necesariamente tiene que tener un atributo nombre. ¿sí? En ese caso, yo lo que debería hacer es castear a equipo. Eh, ¿Por qué no funciona? Okay. Sí, ¿alguien iba a poner, ¿Tienes que poner T en vez de equipo o no? Eh, no. O sea, ya este este ítem ya es de tipo T. Yo lo que quiero especificarle es que va a ser un equipo y que me deje acceder al atributo nombre, ¿sí? Pero como lo restringo acá, ya aparentemente el compilador ya entendió que va a ser de equipo. Eh, así decís. Equipo. No, en realidad lo que haría esto es convertirme, el, o sea, intentar castear el, el resultado. Sí, eso es lo que intenté. Ahí está, a ver. Espera, ¿hacer el ítem.ficha? Que es el, el método para mostrar los datos de, del equipo. Eh, ah, había un Ah, me copié. Sí. Co bueno, eh, me comienza el método. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está. Sí, bien. Me comienza el método. Me parecía. Eh, string. Picha. punto um.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 Ahora sí, esto lo vamos a sacar. Y vamos a usar el método Ritro. Voy a volver acá y vamos a normalizar esto. Ahí está. Está. Entonces tengo que retornar nada más.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 Bueno, va a ser entre 0 y diez. Bien, ¿qué más me falta? La propiedad. La propiedad Pública.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 Tipo 1 Tipo 2 Equipo 1 eh, A ver como tengo el elemento De la lista de equipos, voy a usar el método. Eh. Ah. más? elemento Lauta, si nos por ahí? Sí, estoy. ¿Y no te aparece? No. ¿Y equipos que es una lista? ¿Una una, sí. array, una, una lista. ¿Index at. No, porque vos querés el elemento en el índice. Sí, claro, quiero el elemento. ¿Tenés el índice? Pasáselo directamente. Bueno, sí, vamos a usarlo, sí, ya fue. Quería usar un... Esta eh, es lo mismo. Bien, sí, sí, está, está bien. Tomás. Ah, quería usar un método. De... Eh, entonces pasar entre cero y eh, count.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 Ah, perdón, a pedir, a sacar una random un, un elemento de la lista. Estaba leyendo el chat de me bueno, retornamos el método que se llamaba calcular partido, que recibe dos equipos, equipo 1 y equipo 2. ¿Dónde me decís en el calcular partido? Que me faltó... Ah, ok, bien. Bueno, claro, Tomás, que está bueno también, valida que exista más de un equipo. Eh, bueno, creo que termine con la consigna. A ver si me quedó algo. No, ya viene todo lo de equipo. Entonces, vamos a agregar... ¿Tengo una pregunta? Sí, señor. Eh, porque es algo que me trae complicaciones. actualmente. Por ejemplo, en el método calcular partido, eh, ¿podrías discriminar entre fútbol y básquet para generar distintos resultados Acordes acá, a cada deporte, por ejemplo. Torneo. Calcular partido. Eh, sí, yo podría ver de qué tipo es T eh, también. Si T eh, equipo básquet, hago tal cosa y así. Ah, perfecto. Ah, bueno, gracias. Tengo que hacer, a ver, el type of creo que es. Un segundo type off ta -ta -ta. Equipo, y ahí lo comparo con, eh, igual, igual, eh, equipo VASC. Un segundo. Tranqui. Está bien, bueno, sí, sí, pod nada, podés hacer un type-off y compararlo con, el, con lo que vos quieras. ¿sí? No sé si en este caso si genérico tendría algún sentido. Eh, pero sí, lo ideal es que vos evalúes cuando tenés cosas así. Eh, eh, ah, getType, ahí está. GetType o typeof de ambos. Eh, ahí lo pasó Lucas eh, Ferrini, un copado. Ah, lo digo. Otro claro, claro. get type, igual getType. Igual, al typeof de Tator. El nombre de la clase, equipo. También podría ser esto, pero de ambos. Perfecto, gracias. ¿En qué estábamos? En generar un torneo... Me olvidé que iban a el constructor de nombre. Y los equipos.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 El nombre del equipo, E1-E2, fundado a fecha de hoy. Eh, bien, ¿alguna duda con el ejercicio? Algo que no se entendió, quedó claro. ¿Me mostraste un segundito cuando le pasaste el formato al Daytime? ¿Por porque me imprime uno del 1 del 000, no creo Se ve como en el formato, no. Eh, ¿Qué fecha le estás pasando? el hago un new day time, cuando le paso la fecha al constructivo. Claro, es, o sea, si vos no le especificás nada una fecha concreta, te muestra eso. Por default, digamos, ¿eh? eh Hasta me lo claro. con el con el horario. Por claro, sí, sí. 00, algo te debe decir sí, 000. Sí. Sí, es por... Yo, cuando lo instancie, fíjate que le pasé la fecha de hoy. Sí. Ver, ahí le, le instancie con un new data y le puse una fecha, pero me imprime la que quiere. Porque le especifique el formato ahí. Esta es una forma. Hay varias. Bueno, eh.